Ey, ya, yeah. yo estoy el pop, pero no de más Me rojo un pop mientras me la mascan. Yo, huevón dentro de la tasca, me ven las viejas y dicen one rasca. Me rasca un galline en las Me meto a la a cabeza sin rata Estoy sin la pasta, lleno sin pasta. A sin si tu pieza nefasta. Caras tintasta, no se esta plata. Yo canto de espanta, jala de fanta Me toco con manta, me robo las tantas y mientras tanto hice cosas tontas. Yo estoy el pop, Tú te montas y te subo la nota, me da la derrota la Cabeza flota y tú te equivocas Me hice marco que con hielo en la coca Arriba una roca, salía en la cuca Jugamos al poker y tú me machucas push en la ruca, yo garo y tu buca Son buenas las putas de noche en la roca. Yo soy el perro, pero no de nascar Me graban por mientras me las maquian Que dentro de la tasca Me ven las viejas y dicen guacarca la corta en la cabeza con la navaja con trabaja, no pide y rebaja. Me ganas a yo sí, sí, sí. soy el pero no la Carmela